¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Diálogos con Jorge Gestoso rumbo a Claxo 2018, el primer foro mundial del pensamiento crítico que se realizará en Buenos Aires, Argentina en el mes de noviembre. Esta es una serie en la cual estamos entrevistando a personalidades a nivel mundial. Y hoy tenemos el honor que nos acompañe aquí en Washington Cecilia Naon, ex embajadora de Argentina ante Estados Unidos, profesora de American University y directora del programa modelo G20 de dicha universidad. Cecilia Naón, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal Jorge? Cecilia, como siempre un gran gusto. Tú has participado, tienes la peculiaridad de haber participado en varias de estas cumbres de G20. ¿Cómo llega entonces el G20 a esa cumbre en Buenos Aires a fines de noviembre? Mira, el G20 nació a nivel de líderes, a nivel de cumbre de presidentes en el año 2008, cuando George Bush convoca de urgencia en Washington a una reunión para responder a la crisis financiera internacional, al colapso de Lehman Brothers y a lo que ya se veía venir, era una crisis de envergadura realmente global. Hoy, 10 años después, me parece que el G20 ha perdido gran parte de su fuerza y llega a América Latina, puntualmente a Buenos Aires, muy cuestionado, muy debilitado en el marco del debilitamiento, de la crisis general del sistema multilateral y también con muchas fracturas. Es un momento en donde el G20, que está compuesto tanto por las grandes economías avanzadas, o sea, los países clásicos del G7, la mesa chica de la gobernanza global, como por las principales economías emergentes dentro de la región Argentina, México y Brasil, son parte de este grupo, se va a reunir en Buenos Aires en el mes de noviembre, a fin de noviembre, en un contexto de muchas disputas, de muchas fracturas, de debilidad, y donde el G20 está, creo yo, muy cuestionado también por las fuertes críticas a la globalización que están teniendo lugar principalmente en los países avanzados. Y América Latina antes de alguna forma impulsaba una o intentaba impulsar una agenda. ¿Qué está pasando con la agenda de América Latina? Hoy, te diría, no hay una agenda latinoamericana común compartida frente al G-20 porque en realidad la región está sumamente fragmentada, sumamente dividida, no hay una política exterior que se está pensando en términos regionales. Eh, sí hay, por ejemplo, las posibilidades de impulsar eh, lo que yo creo que debería ser una agenda latinoamericana para el G-20, que es las discusiones que lleva adelante la Cepal, donde está proponiendo discutir un estilo de desarrollo diferente que esté centrado en la igualdad, un estilo de desarrollo que contemple, por ejemplo, la lucha contra las guaridas fiscales. Esto es un tema que Argentina, cuando estaba tanto el presidente Lula como Cristina Kirchner en el G20, impulsó muy fuertemente la necesidad de combatir la ilusión y la evasión fiscal a nivel transnacional que llevan adelante las grandes corporaciones, las grandes fortunas en los paraísos fiscales, eludiendo impuestos que se deberían pagar en los países y, por lo tanto, debilitando la capacidad de intervención estatal y de hacer políticas públicas eh, de carácter progresivo. Esta es una agenda que se podría impulsar en el G-20, hoy no se está impulsando, me parece que el gobierno de Argentina está tratando de convalidar más bien una agenda de carácter neoliberal dentro del G-20, pero el G-20 es un foro que aún así, creo yo, en este contexto es relevante, porque con la gravedad de muchos de los desencuentros que están teniendo lugar a nivel internacional, creo que hay que fortalecer el diálogo entre los países a nivel internacional, a el nivel gran... multilateral. Y hablando a nivel internacional, cuando tú eh, miras esta mañana el mundo, ¿cuál de todos los temas que andan circulando en este planeta es al que tú le estás poniendo más atención o al que más te preocupa? Me parece que estamos viviendo un momento de transformación casi tectónica del orden internacional, donde se orden liberal, internacional, que en algún momento parecía casi permanente, con grandes hegemonías de Estados Unidos, está moviéndose, está trastocándose. Y que en este marco de enfrentamientos y de disputas entre las grandes potencias que se revelan en todo, en las guerras comerciales que están a la puerta de, del mundo, en las guerras reales, como acabamos de ver con el bombardeo en Siria, me parece que lo que está pasando es y lo que a mí me preocupa es cómo impacta esto en nuestra región, cómo impacta esto entre las economías en desarrollo en general, entre las poblaciones más vulnerables, cuando además veo que América Latina en particular está gobernada eh, por una serie de, de líderes que no están leyendo bien, me parece, lo que está pasando a nivel internacional, que no están respondiendo y que están aumentando la vulnerabilidad de todos nuestros países, con políticas de apertura indiscriminada, de desregulación financiera, de endeudamiento muy creciente. Entonces, el impacto que tienen estas disputas entre... Eh, grandes potencias a nivel de nuestra región, es en este momento a mí lo que más me, me parece que tenemos que pensar críticamente y justamente esto es uno de los objetivos de, del foro, ¿verdad? O sea, poder reflexionar desde América Latina, pero con una mirada global, con una mirada internacional, desde una forma crítica, estas transformaciones geopolíticas y qué políticas tenemos que, que impulsar eh, para poder... Eh, promover realmente el desarrollo con inclusión. Tú llegaste aquí a Washington y fuiste la embajadora de Argentina ante la Casa Blanca, ante Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado Estados Unidos frente a América Latina con el presidente Trump en la oficina oval? Bueno, Trump por supuesto que a primera vista parece que es solo ruptura con respecto de lo anterior, ¿no? porque efectivamente tiene cosas muy, muy únicas, muy especiales, muy particulares, el nivel de, de mentiras que lleva adelante el presidente Trump, el Washington Post estima cinco afirmaciones engañosas por día, eh, los escándalos que está teniendo lugar en su gobierno, los ataques a los inmigrantes, a los hispanos en particular, bueno, los los casos eh, sobre su vinculación con Rusia, digamos, hay elementos claramente rupturistas de Trump. Pero también en cuanto a América Latina hay otros elementos que me parece que tienen eh, más continuidad a la que a veces vemos. Estados Unidos está intentando, creo yo, recuperar influencia en nuestra región. ¿Que la perdió frente a...? Frente a China, principalmente. Eh, y Rusia, en segundo lugar, pero fundamentalmente frente a China. Y esto lo está haciendo, me parece, con, con varios ejes. Por una parte, con una política sumamente dura y agresiva, más aún de lo que ya estaba llevando adelante la, la administración de Obama respecto a Venezuela. Con un enfriamiento muy fuerte, que sí se distingue de Obama, respecto a la relación con Cuba y de la normalización y con una profundización de las relaciones en cooperación de seguridad militar, de lucha contra el narcotráfico, con el resto de los países de la región, que además también están cambiando su mirada, y que si hace algunos años eh, no querían establecer ese tipo de relación subordinada o asimétrica con Estados Unidos, sino que planteaban una relación de respeto, eh, Hoy en realidad tenemos gobiernos que buscan y que se están alineando muy fuertemente con Estados Unidos, incluso en cuestiones, por ejemplo, como lo de Siria. Entonces me parece que hay una política de Estados Unidos hacia la región que, insisto, es, es muy de, de mano dura de, de militarización del vínculo. ¿Y cómo estás viendo América Latina? Y América Latina está en un momento de, creo que yo, de mucho retroceso de mucho retroceso en materia de democracia, en materia de consolidación de, de vigencia del Estado de Derecho, donde por ejemplo hace muy poquitos días el, el principal líder opositor en Brasil, candidato a la presidencia, quizás la figura regional de más envergadura a nivel mundial, Lula da Silva, eh, ha sido nada más y nada menos que puesto en prisión bajo acusaciones sumamente endebles, eh, sin poder ser demostrada su culpabilidad, y me parece a mí como una segunda instancia de un golpe institucional en Brasil eh, que comenzó con eh, el final del mandato de Dilma Rousseff, eh, cuestionada por un congreso en Brasil en donde más de la mitad de los miembros están acusados eh, en investigaciones de corrupción y donde se deshicieron de una presidenta que en realidad no pudo nunca ser demostrada su culpabilidad. Entonces, esto que pasa en Brasil creo de una manera sumamente extrema lo observo también en otros países de la región y me preocupa porque la defensa de la democracia y el Estado de Derecho es algo en lo que no se puede retroceder. Y hablando de retrocesos o de progreso, ¿dónde están quedando todos los esfuerzos de integración en América Latina? Ahí también han habido retrocesos eh, porque se está vaciando y debilitando los organismos eh, de integración regional, fundamentalmente la UNASUR, la CELAC la Comisión de Estados Latinoamericanos y Calibeños, la, el caso del MERCOSUR que se está pensando exclusivamente como una plataforma para, como pretenden los gobiernos de Macri y de Temer, firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero no como un espacio de integración. Y en este contexto creo que de disputas de potencias lo que se necesita realmente es una región latinoamericana unida, fortalecida y que pueda tener una estrategia común frente al G-20, frente a las Naciones Unidas, frente a las disputas comerciales, frente a la integración regional, frente al proteccionismo también. Y ¿Podría ser una, una estrategia solapada por aquello del divida y reinarás, de que no se quiere que América Latina funcione unida porque podría tener una fuerza que no interesa que tenga a nivel global, regional, a nivel de otros bloques? Me parece que hay dos patas, eh, está por ahí la pata en donde se promueve desde el exterior una división de América Latina porque es funcional para intereses extraterritoriales, pero también hay responsabilidad interna, hoy los gobiernos de América Latina están eligiendo una política exterior diferente, una política exterior en donde no se prioriza la coordinación sur-sur, en donde no se prioriza la articulación con los países emergentes, con los BRICS, sino que se mira exclusivamente hacia el norte. Y me parece que esto no es conveniente para nuestra región porque, insisto, para poder promover el desarrollo, la inclusión y la igualdad, que son los grandes problemas de nuestra región, en un contexto internacional tan desafiante como el actual, de tanta incertidumbre como el actual, lo que se necesita es promover la integración comercial, en materia de infraestructura, en materia política, en materia de seguridad. O sea, eso que me parece que es un punto básico que creíamos que habíamos logrado, hoy no está siendo jerarquizado por los países de la región. CEPAL, tú mencionabas a CEPAL, es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, definitivamente ha detectado y ha documentado que en los últimos años ha aumentado la pobreza en América Latina después de un ciclo bastante importante de avances donde la clase media tuvo un repunte significativo. ¿Preocupante esa, esa marcha atrás? Por supuesto, preocupante pero no sorprendente porque después de un ciclo progresista en la región donde se priorizó las políticas públicas y las políticas de Estado para la inclusión de millones de latinoamericanos, argentinos, brasileños, bueno Lula tuvo como uno de sus grandes logros la incorporación masiva de millones de brasileños eh, al mercado, al consumo y a la dignidad Hoy las políticas están priorizando un desmantelamiento de los sistemas de protección social. Son principalmente tanto la reforma laboral de Brasil como la que se está impulsando en Argentina, la reforma previsional en Argentina, son políticas de carácter regresivo. O sea que no favorecen una mejor distribución del ingreso, que no favorecen la igualdad, sino que más bien todo lo contrario. Y en lugar de, por ejemplo, luchar contra las guaridas fiscales, lo que se está haciendo es facilitando la ilusión o reduciendo el nivel de impuestos, por ejemplo, de los grandes exportadores argentinos, que ahora pagan menos impuestos de lo que pagaban antes, aun cuando tienen condiciones de producción sumamente favorables. Entonces, lo que se está implementando es un programa que, en un, algunos sentidos, parece como un túnel del tiempo hacia el pasado, hacia la década del 90, en donde las políticas, insisto, de liberalización, de privatización, más o menos encubierta, están dominando. Y esto, tarde o temprano, se refleja lamentablemente en aumento de la pobreza. Tú, si bien vives aquí en Washington, vas y vienes a Argentina con mucha frecuencia. ¿Cómo ves a la Argentina del presidente Macri? Bueno, por una parte es sumamente polarizada, así como Estados Unidos tiene altísimos niveles de, de polarización entre los que apoyan al gobierno de Trump, que no hay que subestimarlos, creo que son muchos, y los que lo repudian y creen que es lo peor que le puede haber pasado a, a este país. También en Argentina hay, hay altísimo nivel de, de polarización y de discusión política. El presidente Macri sigue teniendo una base de apoyo importante que sigue apostando a que esas promesas de campaña, que esas ilusiones que el gobierno presenta y renueva, se cumplan ¿no? de un mejor porvenir. Pero la realidad es que después de más de dos años de gobierno, han habido muy pocos resultados en materia de mejora económica, de distribución del ingreso, y más bien de inversiones, más que una lluvia de inversiones que nunca se ha concretado o que un boom exportador que nunca se ha concretado, o que la resolución del de problema de la inflación, que en algún momento el presidente Macri dijo esto se resuelve en cinco minutos, eh, en realidad lo que hay es una profunda distribución regresiva del ingreso, con un estancamiento del poder adquisitivo, una caída del poder adquisitivo en términos reales de las eh, clases trabajadoras y una concentración en los segmentos más ricos del país. Un alto nivel de endeudamiento, que es preocupante, de al ritmo de 30.000 millones de dólares al año. Y después también un, un tema que no es menor en el contexto regional, que es eh, un debilitamiento del respeto de los derechos humanos en Argentina. Esto ha sido denunciado por los organismos de derechos humanos de nuestro país, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Amnesty International, por Human Rights Watch, en términos de libertad de expresión. Argentina hoy tiene presos políticos, eh, que es una barbaridad que no podemos permitir en, en contextos democráticos, y eh, el nivel de protesta social que lógicamente es creciente, es crecientemente reprimido también, entonces hay un aumento de la represión en las calles, y todo esto me parece que configuran un país eh, que no es el que Macri prometió, más bien él había prometido mantener todos los logros de la década anterior y dar más, no está manteniendo los logros y está quitando derechos, desmantelando derechos a los jubilados, a los ancianos, desmantelando planes de, de distribución de remedios, con una política económica que tiene fuertes inconsistencias, que, insisto, no está cumpliendo con sus propios objetivos eh, de lucha contra la inflación y de crecimiento sostenido, y que me parece que también está siendo cada vez más cuestionada hoy el propio Fondo Monetario Internacional, estimó que la inflación en Argentina va a ser de 20%, 19,2% este año, contra 15, que es lo que dice el gobierno, y tan solo un crecimiento del 2% del PBI esperado para 2018, que es un nivel de crecimiento sin duda insuficiente por su nivel y además por su composición y su distribución, que está muy basado en, en la creación de algunos puestos de trabajo, pero muy frágiles, muy vulnerables. Por último, Cecilia, eh, tu mensaje a los participantes que quieren llegar justamente a este primer foro mundial del pensamiento crítico de Claxo en noviembre en Buenos Aires. Creo que es una oportunidad excepcional para poder eh, pensar, entender, discutir qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en nuestra región, con gente que piensa todo esto de una perspectiva crítica, innovadora, eh, no solo tratando de entender, pero sino también tratando de pensar qué hacer frente a esto, ¿no? O sea, pensando en en la reflexión, pero también en la acción, en el activismo y en la necesidad de aunar eh, fuerzas, promover el diálogo entre todos los que queremos trabajar para un mundo más justo, para un mundo más igualitario y donde, así como pasó en algún momento, sigan muchos millones más de latinoamericanos saliendo de la pobreza e incorporándose. ¿Tú vas a estar? Sí, claro. ¿Y vas a estar en un taller? Bueno, vamos a organizar, como parte de las muchas actividades que, que hay, una serie de discusiones y conversaciones justamente sobre estos temas, con gente que entiende mucho de qué está pasando en el mundo 10 años después de la crisis de 2008 frente a la reunión del G20 en Argentina y con estas tendencias mundiales de un mundo que cambia, que nos afecta y que tenemos que entender para comprender y para transformar. Nos vemos en Buenos Aires entonces. Hasta pronto. Gracias Cecilia Neón.